Bienvenidos a un tiempo de oración con sus amigos Rafael y Elida Cavazos. Y ahora vamos a orar por Belice. Vamos a darle este tiempo al país de Belice. Bueno, es un país vecino nuestro de México. Así ¿verdad? es. Entonces, este, y hemos tomado esto en un orden, como dijimos en el anterior, eh, alfabético. Alfabético, así y es. Y luego vamos a ir por la, por la C y los y que así siguen. nos vamos a ir, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, pero quisimos hacerlo de esta manera eh, para no tener una preferencia por ningún país en particular. Sí, ¿no? eh, Va a ser el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y vamos a estar haciendo más de 30, 40 eh, oraciones de esta manera. Así es. Eh, no sé, sentí del Señor, hija, que hiciéramos esto por cada país. Sí. Porque yo creo que en cada país hay una necesidad. Hay una específica. necesidad así es. y eso es nada más para pues también recordarles este a nuestra gente o sea por los países que tenemos que orar si no los tenían en la mente pues vamos a ponérselos en la mente eh, exacto para orar por ellos sí eh, exacto porque unirnos aunque nosotros seamos eh, mexicanos viviendo en Estados Unidos eso no significa que no podemos orar por Argentina o por Belice no, o por no, Colombia no. o por España eh, por por todos los nuestros países hermanos latinos, ¿verdad? Entonces, eso es lo, lo, lo importante. Claro. Y, y también, ¿por qué no? Eh, orar por Japón, por, por Rusia, por, por eh, Francia. Todos por, los eh, países Alemania. de este mundo, claro que sí. Eh, pero esos van a ser ya un, un segmento después para claro, otros países. Claro. Imagínate orar también por los de África. Por todos los países por de este todo, mundo. Realmente es. es sí, un, nomás es, que los vamos a llevar en orden. En, en orden, sí. Y vamos a agarrar después La continuación, en eh, otro orden En otro orden eh, Por ejemplo, si vamos a hablar de África Pues en, quizás en el orden alfabético Exacto, también, verdad sí, Y sí, si sí. vamos a orar por Asia Pues también en, quizás en un orden alfabético Para tratar de, de cubrir Totalmente con oración Todo el mundo Amén, todo el así mundo, es, amén que nadie, o, o tratar de que nadie quede Sin que hayamos orado por ellos claro. Aunque no conozcan nuestra lengua Sí, claro. ¿Verdad? Porque, pues, uh, nosotros hablamos español. Tú entiendes mejor que yo el inglés, pero no, no, no lo dominamos. Sí, Pero sí. también es importante que podamos también orar por Estados sí, Unidos. Sí, Dios, Dios conoce, este, nos conoce, conoce nuestro corazón, conoce nuestro sentir. Y así en cada uno. Así es. Entonces, uh, hoy vamos a, a estar hablando por Belice. Mm -hmm. eh, entonces... Uh, Vamos a, a estar orando por ellos. y Amén. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? Ahí en 1 Juan 2:1 nos dice: Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Él es abogado. Él es abogado, abogado. Amén. para con el Padre. Siempre que hay una dificultad, se busca un abogado para que te ayude a, a, a, a solucionar ah, tu problema. Exacto, así es. Entonces, pero dice aquí que él nos escribe esas cosas, uh -huh. como lo dice ahí en, en 1 Juan 21. Uh -huh. dice, para que no pequen, uh -huh. pero si alguno peca, uh -huh. como diciendo, eh, estás en la posibilidad de pecar, ok, hay un abogado, y eso es, es Jesucristo, es, él es nuestro abogado, uh -huh. el que puede interceder sí. por nosotros ante el Padre para eh, ayudarnos para abogar por nosotros Para abogar ¿verdad? por nosotros Así como estamos abogando nosotros por los países Así también Dios aboga por nosotros Por nuestros problemas sus dificultades o por Amén. nuestros pecados Así es y Dios nos dice ahí en el 26 Romanos 8, 26 al 27 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos Aleluya. indecibles son los que a veces no los alcanzamos a percibir. Así es. Si sabemos pedir, tal vez no sepamos pedirlo como uh -huh. es correcto, pero el Espíritu mismo intercede por intercede nosotros. Intercede por nosotros. Él Amén. intercede por nosotros. Así que entonces no nos preocupemos tanto por si no sabemos orar, Bien, Ajá. pero Dios nos ayuda Amén. intercediendo Amén, así a través es. de Jesucristo. Así es. 27. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria al y Señor. Qué bonito. Amén. Más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. Así es. Y Dios conoce nuestra intención. Que al estar orando nosotros por este país Así es Pues no conocemos Belice No Aunque me recuerdo que cuando tenía un programa uh -huh. eh, De medianoche eh, Llegábamos a Belice Y llegábamos también a, una, a ciertas partes de Honduras Sí Y recibimos correspondencia de Belice uh -huh. Pero ahora lo hacemos a través de este medio Y esperamos estar llegando a Belice Y a todo el mundo completo Así es y queremos orar, queremos orar, uh, porque ahora sí ya, ya no hay fronteras. No hay fronteras, no. Con los nuevos medios ya no hay fronteras, el mundo mm. se hizo chiquito. Así es. Y entonces vamos a orar para que Dios obre de una manera maravillosa y que en este caso le toca que oremos por Belice. Belice, así es. Y te voy a pedir que tú hagas una primera oración por Belice y luego voy a estar orando por Amén. Bien, pues oremos. Padre bendito en este momento, Señor. Estamos, uh, Señor, intercediendo por el país de Belice, Señor. No sabemos, Padre Santo, cuáles sean sus necesidades en este momento. En este país, en este pueblo, Señor, pero usted sí lo sabe, Padre Santo. Y en este momento, Señor, eh, nos allegamos a usted, Señor, para interceder por ellos, Señor. Sabemos que eh, las necesidades son muchas en diferente manera, Señor. Pero a Usted le agrada, Señor, que nos acordemos de nuestros hermanos eh, en necesidad, Padre Santo. Usted le agrada, Señor, que que tengamos es, esa, esa confianza, Señor, en usted y que podamos, Señor, interceder por ello, porque esto es bueno y agradable delante de usted, Señor, de nuestro Salvador. Y, y gracias le damos, Señor, porque usted nos da este tiempo, Señor, nos da este sentir, Padre, y únicamente hacemos el, el, el llamado, Señor, a las personas, Señor, que están en este momento con nosotros, Padre, que ellos también, Señor, nos apoyen, que, que puedan también sentir ese anhelo, ese deseo de estar orando por este país, Señor, eh, que sabemos que no sabemos las necesidades, pero sabemos que hay muchas, Padre, usted las conoce, y en sus preciosas manos lo ponemos, Señor, el país de Belice Gracias le damos por esta oportunidad que usted nos da, Señor, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un honor para nosotros poder orar por un país Amén. sin conocerlo, sin conocer a su gente. Aunque como mencioné hace un momento, ya habíamos entrado a Belice a través de la onda sonora de, de la radio hace ya algunos buenos años, cuando la señal de, de a medianoche llegaba a tocar Belice. Y pudimos tener eh, correspondencia de algunos países, digo, de, de algunas personas de allá de Belice. Pero ahora, muchos años después, estamos orando. Orando, Aleluya, sí, en sí, especial bueno. por Belice, como ya lo hicimos también por Argentina Amén. y vamos a estar orando por otros países más. No podemos más que darle gracias, Señor. Sí, Señor. Por su amor, por su misericordia. Porque también en Belice les, le necesitan, Señor. Sí, Señor. Sabemos, entendemos y comprendemos, Señor. Que todo el mundo le necesitamos, en sí, todas padre. las partes del mundo, hasta en el rincón sí, señora, más pequeño es, de este mundo. Le necesitamos. Y que todos, hay allí almas, Señor, le necesitan. Sí, señor. Si pensamos un poquito, Señor, en esas tribus que hay, que están en el Amazonas y están en otros lugares, que ni siquiera saben del Internet, imagínese, en los países donde sí hay Internet donde sí hay más comunicación, donde sí hay templos, donde sí hay gentes que predican. Razón de más, Señor, para apoyarles con nuestras oraciones. Sí, Señor. Pidiéndole a usted, mi Dios, que sea usted quien bendiga a ese pueblo. Bendiga, Señor, a sí, ese país. Señor. Bendiga a su pueblo y a sus gobernantes. Sí, Señor. No sabemos cómo es el, el sistema de ellos, pero el que sea, Padre Santo, para usted no hay nada, nada, absolutamente nada de imposible. Y al estar pidiendo, Señor, por este país, que es vecino de México, Padre Santo, intercedemos por ellos. No sabemos cuál es la necesidad precisa que hay ahorita en este momento, en este país, pero cualquiera que sea, pedimos sí, por aleluya. los gobernantes sí, y señor. pedimos por la ciudadanía Amén. de Belice. Así es, Padre. Y a ti te digo, mi amado, a ti te digo, mi amada, tú que eres de este país. Recibe la bendición del Altísimo Recibe la bendición recibe Compártela la bendición. con tu gente Compártela con las personas que tú ames y quieras de tu propio país Pero también pidiéndoles que intercedan por sus gobernantes sí, señor. Intercedan por todas las autoridades Y que sí, sea el eso, señor, sí, señor quien toque sus vidas Para que podamos tener en el mundo mejores autoridades Mejores sí, dirigentes y que seamos países progresistas, Aleluya, que seamos países sí, señor. que salen adelante, fuera de todo carácter de populismo y cosas por el estilo, sino que Dios exista sí, la intención y el gran deseo de la superación. Sí, señor. Para que todo el mundo pueda ser más libre, para que todo mundo pueda crecer y fortalecerse y ser de mejor ayuda para su país. Aleluya, sí, señor. Así que te... Bendecimos, sí, aleluya, bendecimos, amado hermano, Jesús. que vivas por allá. Y si no conoces al Señor, simplemente acepta al Señor Jesús. Aleluya. acéptale, recibele. Y tú comparte con otros la misma idea. En un principio y en Cristo Jesús sí, seremos señor. mucho más fuertes. Aleluya, seremos más sí, sabios. Señor. Seremos más capaces. Sí, Padre. Y que padre, de esa manera podamos hombre. ser de ayuda y de bendición para todo sí, el mi país. Cristo, sí, señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, amén. Señor. amén. Amén. Amén. Y reciban sí, la amén. bendición. En el nombre del Padre, sí, de nombre en el nombre de del Hijo y del Cristo Espíritu Cristo Santo. Santo. Sí, señor. Amén. Bendiciones Amén. para todos y comparta, comparta estos videos y si usted quiere que oremos por usted, simplemente escríbanos a hoy.oramos.gmail.com o bien a rafaelidatv.gmail.com. Bendiciones para todos. Y compartan, si tú conoces a alguien de Belice, aunque no vivas allá, pues compártele este video. Y si tú vives en Belice y tienes tus amigos, tienes tus contactos pues compárteles este video. Así es. Y que la bendición del altísimo sea derramada sobre tu vida simplemente por compartir. Bendiciones. Así sea. Amén.